En este vídeo quiero hablaros de la diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Hay muchos vídeos sobre este tema porque son dos verbos que causan muchísima confusión. Vamos a ver la diferencia y después quiero analizar unos ejemplos con vosotros. Vamos a hacer algunas frases juntos. Empiezo con el pretérito indefinido, o pretérito perfecto simple. Aquí tenéis una referencia de la conjugación en los verbos regulares. Es solo una referencia. Con este tiempo, con el pretérito indefinido, hablamos de acciones terminadas en un tiempo terminado. Esto es muy importante, tiempo terminado. Por eso, en las frases con pretérito indefinido, normalmente encontramos marcadores temporales como estos. Ayer, la semana pasada, en 1998, hace tres años, el lunes pasado, hace seis días... Este tipo de marcadores que significan que el tiempo ya ha terminado. Ayer ya ha terminado. Por ejemplo, aquí tienes unas frases donde usamos el pretérito indefinido para hablar de una acción terminada. El año pasado no fui a Mallorca. Vemos que es el año pasado, que es 2020, y ya no está. Bebí demasiado ayer y hoy me duele la cabeza. De nuevo, ayer ya ha terminado. En 1992 fui a Canadá. 1992, por supuesto, ya ha terminado. Con este tipo de marcadores encontramos el pretérito indefinido. Ahora vamos a recordar muy brevemente algunos usos del pretérito imperfecto. Aquí tienes una referencia, la conjugación de los verbos regulares. Vamos a ver algunos usos. El pretérito imperfecto lo usamos para hablar de acciones repetidas en el pasado. Por eso a veces hay... Palabras que indican frecuencia, siempre, a veces, nunca, habitualmente... Por ejemplo, en esta frase anterior, en 1992 fui a Canadá, significa que la acción es puntual, una vez. Pero si yo hablo, en 1992 iba a Canadá, está muy bien pero significa que habitualmente, usualmente, yo iba a Canadá. No solo una vez, lo hacía frecuentemente. Como ves, las dos frases son correctas, pero eh, significan cosas diferentes. Más ejemplos. Antes, María salía de trabajar a las 8. Yo entiendo que era todos los días, habitualmente. Otra, otro ejemplo, nunca venía con nosotros de vacaciones. Nunca venía, nunca. <ríe> Una vez, dos veces, nunca. Se repite que nunca venía de vacaciones con nosotros. No solo un día especial, sino habitualmente nunca venía de vacaciones con nosotros. Este verbo, para muchos estudiantes, también es difícil, el pretérito imperfecto, porque muchos habláis inglés y buscáis el tiempo en inglés y en inglés este verbo no existe. Pero, ¿cómo podemos hablar de acciones habituales en el pasado? Podemos hacerlo con esta estructura en inglés. I used to. Entonces, estas frases que hemos visto en inglés serían así. Otro uso diferente del pretérito imperfecto es que lo usamos para describir en el pasado, para hablar de la descripción, de personas, cosas o situaciones. Por ejemplo, hoy hay una botella en la mesa y ayer había una botella en la mesa. En este caso, solamente estoy describiendo la situación. Como ves, he usado ayer. Y tú dices, oh, pero ayer es pretérito indefinido. Eh, sí, no pasa nada. El pretérito imperfecto funciona con todos los marcadores de tiempo. Si es una descripción, podemos usarlo con todos. Ayer había una botella en la mesa. Ayer hacía mucho frío. Ayer me dolía la cabeza. Todo es una descripción. Por eso, tenemos que pensar diferente, no tenemos que pensar en el tiempo, tenemos que pensar dos cosas diferentes. Primero, yo necesito un pasado, pero ¿es acción o es descripción? Si es acción, tengo dos opciones, el pretérito perfecto, que hoy no estamos estudiando, o el pretérito indefinido, para acciones en un tiempo terminado. Y, si es descripción, necesito usar el pretérito imperfecto. Por eso, cuando tenemos una frase, es posible encontrar verbos diferentes, indefinido, imperfecto, todos juntos en una frase. Todo depende de qué quiero decir. Por ejemplo, ayer había una botella en la mesa y Juan la cogió. En este caso, cogió es la acción principal, terminada. Había una botella en la mesa, solo es la descripción. Probablemente estás pensando, ¿y esto en inglés cómo es? Pues en inglés no existe. No hay un pretérito imperfecto en inglés para hablar las descripciones. Así que esto puede ser confuso. ¡Cuidado! Por último, el pretérito imperfecto nos habla de una acción en progreso. No hay principio y no hay final. Simplemente la acción se repite como un loop, algo está pasando. Es como este gif. El gato comía. Comía. No hay principio, no hay final. Eh, podemos decir el gato comía o también podemos decir el gato estaba comiendo. Los dos es exactamente lo mismo y usamos, lo usamos para indicar que la acción está en progreso. Esto sí existe en inglés. En inglés sería, the cat was eating, ¿sí? La acción está en progreso y no pasa absolutamente nada más. Pero aquí hay un problema, porque realmente el gato comía o el gato estaba comiendo, no tiene mucha información. Sí, es una descripción, pero eh, si yo hablo en inglés Oh, the cat was eating. Yeah, and what? <ríe> ¿Sí? En español es igual. El gato comía. Mm. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Yo necesito más información. Necesito la acción importante. Por eso, normalmente, lo unimos con el pretérito indefinido, porque el pretérito indefinido nos da la acción. Vamos a pensar en un huevo frito. En este huevo frito, la parte amarilla nos indica la acción, lo importante, puede ser pretérito perfecto o pretérito indefinido, y alrededor de la acción tenemos la parte blanca, que es el pretérito imperfecto, es el contexto de la acción, la descripción, el background de la acción, ¿sí? Y eso es una información muy importante también. Mira estos ejemplos. Ayer fui al parque para hacer deporte. Había mucha, mucha gente, la temperatura era perfecta y la gente estaba tomando el sol. Lo importante es que fui al parque a correr. Lo demás es una descripción. Otro ejemplo. La música era terrible, por eso no bailé nada en la discoteca. La música era terrible, es la descripción de la música. Pero lo importante es que no bailé nada. Otro. Salía de trabajar y vi a Pepe en su coche. Salía de trabajar es la acción en progreso, pero lo importante es que vi a Pepe en su coche. Así que vamos a resumir. Eh, algunos usos importantes del pretérito imperfecto son, uno, hablar de acciones que se repiten, acciones habituales en el pasado. Dos, hablamos de la descripción en el pasado. Y tres, hablamos de la acción en progreso en el pasado. Normalmente es el contexto de una situación donde hay una acción principal. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos juntos. Yo voy a darte tiempo para pensar, y después lo analizamos. Aquí tenemos estas frases. El mes pasado, cuando me... Mmm, la casa, los precios... Mmm, muy altos. Tienes tiempo para pensar. El mes pasado, cuando me compré la casa, los precios eran muy altos. Muy altos es la descripción de los precios. La siguiente frase dice... Mi mejor amigo siempre mm, al fútbol, pero un día mm, un accidente cuando mm, de una fiesta. Piensa en acción. ¿Qué es acción? ¿Qué es descripción? ¿Qué es acción habitual o acción en progreso? Te dejo un minuto para pensar. La solución es, mi mejor amigo siempre jugaba al fútbol. Acción habitual, siempre. Pero un día tuvo un accidente. Acción que pasa solo una vez. Acción totalmente terminada. Tuvo un accidente cuando volvía de una fiesta. ¿Es posible volvía o es posible estaba volviendo? porque se refiere a la acción en progreso. Así que las dos opciones están bien. Aquí tenemos jugada, imperfecto, como rutina, tuvo el indefinido para una acción puntual y volvía o estaba volviendo para hablar de la acción en progreso. Otro. Ayer no... Mmm, nada, porque me... Mmm, el estómago En este caso, la descripción es me dolía el estómago, porque lo importante es que ayer no comí nada. La siguiente frase, mm, el sol y de repente mm, a llover. En este caso, lo importante es que empezó a llover y yo tomaba el sol o estaba tomando el sol. En este caso es una acción en progreso, yo estaba tomando el sol y ¡pum! empezó a llover, acción principal. La siguiente frase, mi tío nunca mm, y mm, soltero. En este caso, las dos son acciones. Mi tío nunca se casó y murió soltero. No hay ninguna descripción. Mi tío nunca se casaba es un poco raro. Y moría es muy raro porque normalmente morir solo es una vez. <ríe> Mi abuela, muy trabajadora. Siempre... A las seis de la mañana para ir a trabajar. Te dejo tiempo. En este caso, es una descripción, mi abuela era muy trabajadora, descripción de mi abuela, y siempre se levantaba a las seis para ir a trabajar. Se levantaba siempre, rutina, en este caso los dos verbos son imperfecto, Uno como descripción y otro como rutina. Bueno, espero ayudaros con este vídeo. Eh, para mí es muy importante hacer estos vídeos en español. Eh, ¿Por qué no escribo los subtítulos? ¿Por qué no hago estos vídeos en inglés? Porque tú estás aprendiendo español. Y eh, es muy importante escuchar en español. Hay mil webs y vídeos con la explicación en inglés, pero si el proceso lo haces en español, quizá es más difícil, pero es más bueno para tu aprendizaje. Así que muchas gracias por ver estos vídeos en español. Eres doble valiente, uno, porque estás viendo los vídeos de gramática, y dos, porque estás viendo los vídeos de gramática en español. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, sigue así. Cualquier pregunta en los comentarios me puedes preguntar sobre estas frases o sobre otras ideas de gramática.